Pepe Ilustradora, eh, su nombre es María José, casi muy pocas personas me dicen María José, creo que con el tiempo, con el trabajo me he ido yo bautizando como Pepe Ilustradora. Estudié diseño gráfico, después de graduarme trabajé un par de años como en la parte de publicidad, no me gustó, no me sentía completa y como... Cosas de la vida, decidí irme a mochilear por Sudamérica y terminé en Buenos Aires estudiando ilustración y viviendo un par de años. Al volver a Ecuador, eso fue como... se fue María José y volví a Pepe Ilustradora. Su primer trabajo, lastimosamente, no fue para Ecuador, pero ahora puedo decir que tengo mucha gente con la que estoy trabajando y muy agradecida. Para mí la infancia creo que es el estar despierto completamente. Es no tener prejuicios, es jugar, es, es ser completo. Puedes tenerla dentro hasta el momento en que tú ya eres adulto, tengas todos tus años. Eh, siempre recuerdo eh, el, el momento en que mi mamá me contaba los cuentos de pequeñita, eso te marca completamente. El, el hecho de, de tener un libro y poder meterte en una historia eso lo viví como, como niña y, y quería volverlo a vivir nuevamente de grande, entonces supe que lo que quería también era contar historias. El primer libro de infanto-juvenil que hice, Sara y las ballenas. Es independiente y es un libro que es en español y en francés. Desde ese lugar hasta lo que estoy ahorita como trabajando, sí hay como una evolución, ¿no? Cuando trabajo con libreza, mis autores siempre han sido extranjeros, así que no he podido tener como un contacto cercano. Entonces, siempre fue por el intermedio de, del editor. Pero en este libro, que es álbum de fotos, eh, que es de Javier Iscue, pasó algo muy interesante. Me, me escribe Javier y me dice, disculpa María José que me tome el atrevimiento. Pero necesitaba escribirte para agradecerte, porque supiste resolver, es como que entraste a mi cabeza y me sorprendiste y, y me sentí muy conectado, así que gracias y espero algún rato poder participar nuevamente juntos. Y me llenó el corazón, o sea, realmente fue súper tierno porque... Eh, yo siempre en los proyectos le pongo full, full, full corazón y, y hago... O sea, no, no es como un cliente más, siempre quiero pensar que es como un amigo más. Este libro lo sacamos este año, se llama Chao Pañal y también lo que me gusta... Es que te puede tener una lectura de niña o de niño para que se, se sientan identificados, ¿no? Y algo que siempre pasa es que siempre le dibujo al Sigui. O sea, en cualquier, en cualquier libro que tenga, así sea de pequeñito, siempre va a estar mi perro ahí. Este lo hice con tinta china completa, lo hice con collage. Utilicé un montón de pinceles diferentes y este hice con cepillo de dientes. Este es pintado en digital, pero es hecho en tinta. Entonces es, es simpático, me gusta un montón, porque ante todo no, no, no dejo de ser fiel en que quiero que todo, todo sea análogo, aunque, sea, aunque le pinte en digital. Este libro es, eh, bueno, es mi, mi primer libro en coautoría. Entonces, claro, con Sandra trabajamos ella tenía ya un texto maravilloso. Eh, eh, como el texto es bastante juguetón entonces quería como también mostrar eh, lo mismo tener como, este es de tener muchas lecturas entonces si bien funciona de un lado, funciona del otro eh, historias alternas siempre me gusta que, que se escuche mi voz de eso se trata la ilustración no, como no solo adornar, sino contar historias He aprendido a ser muy conceptual, yo trabajo mucho haciendo ilustración editorial pa para revistas eso me ha ayudado un montón como a, a resolver las imágenes simbólicamente. Entonces ahora aplico mucho de eso en los libros que yo hago. De ahí eh, en la parte de técnicas, nada, cada vez intento experimentar nuevas. Eh. Antes era como que, bueno, la acuarela solo va con la acuarela, pero esta vez digo, ¿quién dice? <ríe> y, y, y me mezclo con las tintas lápices de colores, porque, nada, yo estoy haciendo la historia, esa es mi, mi firma. Referentes, eh, Adolfo Serra, que me identifico mucho con La Mancha, eh, y Sol, y Sol me gusta eh, la forma en que sintetiza, en el que cuenta. Este lo conocí el verano pasado, eh, se llama eh, Mi Museo, Tú puedes apreciarlo de la forma en que tú quieras. Entonces en este es, si bien no solo es, ya no solo es Picasso, sino eres tú también formas parte de la pieza. Este libro es como muy, muy lindo, eh, mi pequeño. Eh, lo, este lo conocí cuando fui a la feria del libro en Bogotá. Y me encanta su estética, la forma de, de contar la historia, con los recursos exactos. Este es un, creo que es mi favorito. Creo que el sueño de todo ilustrador siempre es como tener su, su libro propio, eh, que sea el autor íntegro, entonces sí, seguramente, no sé cuándo, pero va a haber un, un libro de Pepa Ilustradora. Como proyectos importantes ahorita en mi vida es del activismo, cuando me llega un artículo, si va con mi ideología, si va con lo que yo pienso, lo que siento, lo, lo acepto. Si no, lo dejo para otra persona que, que puede conectarse. Entonces necesito ser como muy honesta conmigo y al ser honesta entonces me salen los trabajos con, con mis colectivos he trabajado con la periódica, con eh, Surcuna, con Vivas Nos Queremos es súper importante porque me reconozco, porque me siento acompañada porque aprendo, hay muchas cosas que, que en el feminismo yo desconocía, eh, ahora entiendo y, y me acepto y me quiero y, y digo, soy feminista, porque muchas veces hay gente que piensa que decir feminista es, es, de la, es una mala palabra o es algo equivocado. No, es, es, es feminismo, es igualdad. Eh, yo era muy mala para los podcasts, pero después de escuchar Radio Ambrante me, me hice súper fan, entonces escucho un montón. Entonces alguien una vez me tagueó porque había una convocatoria. Era la primera ecuatoriana que había, que había sido ahí seleccionada, entonces ahorita estamos eh, haciendo varios capítulos, voy a hacer mi tercer capítulo. Hemos trabajado en los dos primeros súper sociales y, y claro, no quiero hacer spoiler, pero deben escuchar los que vienen porque son muy buenos y son verdes